La herramienta de fusión es otra de mis herramientas preferidas y su uso es altamente creativo. Con esta herramienta puedes hacer realmente maravillas. ¿Dónde la encuentras? Aquí en la barra de herramientas o el atajo teclado es W. Dando doble clic podemos especificar, sea los pasos, el color o la distancia. Yo voy a dejar aquí los pasos, por defecto viene 8, voy a poner 20, voy a dar clic en OK. Voy aquí a un costadito, en un trazo doy un clic, voy acá, doy otro clic y tienes generada este tipo de estructuras pero si das doble clic otra vez y en vez de 20 pasos por ejemplo presiona 100 date cuenta que está seleccionado los objetos clic en ok ahora se han aumentado es increíble también puedes hacer esto mira de un lado a otro lado clic clic para generar este tipo de estructuras voy a poner control y o me voy aquí en menú de ver y vamos a poner por eh, previsualizar y ahora si te vas aquí debajo de la herramienta del lápiz tienes la herramienta del punto de ancla puedes hacer esto mira con clic y arrastrar y vas a generar este tipo de estructuras si nos vamos con la herramienta de selección directa o la tecla A en el teclado, también puedes, a ver un ratito, aquí, desde aquí, desde este controlador, volverlo a editar. Y como es una flechita, tú puedes tranquilamente, un objeto vectorial, distorsionarlo como realmente quieras. Es simplemente fenomenal trabajar con estas herramientas. Ahora me voy aquí a la parte inferior, voy a presionar W en el teclado, para hacer esto, clic y clic. Y también puedes generar lo que está aquí. Ahora, en la página número 2, en cambio, lo que vamos a hacer es a generar ya 200 pasos con clic en OK. Damos un clic y un clic y tenemos esta estructura sólida dibujada. Ahora, en este momento, lo que voy a hacer es seleccionar la herramienta del pincel, solo color de trazo, OK, Pim. vamos a hacer esto. Con la herramienta de, eh, de selección, clic y arrastro los dos objetos, me voy a objeto, vamos a poner aquí fusión y reemplazar con el homo y vas a hacer este tipo de estructuras. Muy buenas, sin embargo con la flecha blanca, mira, voy a seleccionar lo que está aquí Y puedo cambiar de degradado porque también lo puedes eh, cambiar sobre la marcha Ahora si lo quieres hacer más grande, la tecla E en el teclado, aquí la tecla E Y muy bien, y puedes agrandar o puedes distorsionar Realmente los efectos son increíbles Y para cerrar esta lección te voy a dejar aquí el trabajo de este alumno que se llama Marlon Telán Terán, donde hizo esta estructura que realmente estaba súper buena. ¿Qué es lo que hizo? En los trazos, simplemente utilizó degradados y pudo realizar este tipo de ejercicios. Vamos a poner aquí control y para que lo alcances a ver muy bien y control y otra vez. Día a día seguirás creciendo para ser un gran maestro. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y nos vemos en la siguiente lección.